El momento constituyente que vive Chile posee componentes transversales, de los cuales depende en gran medida el país que construyamos en adelante. Entre esas transversalidades, la convicción de que todas y todos debemos tener la oportunidad de ser parte de la deliberación constitucional y, por lo tanto, que el orden que determine la nueva Constitución nos represente a todos, es un aspecto crucial para el futuro del país. Así, por ejemplo, enmendar la baja representación femenina en la esfera pública resulta a todas luces necesario, tan solo ante la consideración cuantitativa de que las mujeres constituyen algo más que la mitad del país. ¿La Constitución será participativa, paritaria y representativa o no será? Un cordial saludo para empezar la semana que hemos llamado Aporte Feminista y Nueva Constitución Chilena.